En la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. ¡Es En está nuestra comunión, oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. they'll Espera hasta que estés aquí